Hola, muy buenas tardes a todos. Para su servidora, doctora Rosa María Guillén Guillén, es un gran honor el darles la bienvenida y agradecerles el tiempo de acompañarnos para esto que será el coloquio con la exposición de los mejores trabajos de la materia portafolio profesional. Eh, es... Ha sido un gran esfuerzo el que se ha realizado por parte de todos los grupos, de los dos grupos, mejor dicho, y de todos los uh, alumnos adscritos a estos. Esto que fue un recorrido en el cual se tuvieron que realizar varias lecturas, varias entrevistas, varias eh, actividades, muchas noches de desvelo. Pero por fin aquí tenemos las exposiciones se harán las ponencias de los trabajos que fueron seleccionados como los mejores por cada uno de los dos grupos de esta universidad iberoamericana. Sin mayor preámbulo, se le cede el uso de la voz a la maestra Diana Nieto para que ella le dé la bienvenida a su equipo, al primer equipo que hará su ponencia. Adelante, maestra Diana. Muchas gracias. Gracias. Pues bienvenidos sean todos. Buenas tardes. Eh, antes de dar inicio a las mejores exposiciones de los trabajos elaborados durante este semestre, he de mencionar que el objetivo de la materia se centró en realizar un proyecto de tesina mediante la investigación y argumentación a una problemática planteada en esta ciudad de Tijuana. El proceso metodológico se llevó a cabo a través de una investigación cualitativa donde se recolectaron datos por medio de la observación, documentos y registros, así como casos de estudio, en donde finalmente se interpretaron y sacaron conclusiones sobre estos mismos datos. Los equipos conformados por dos personas concluyeron con una memoria de investigación en cuyo interior se aprecia lo siguiente. Un problema que resolver, los beneficios que tiene resolverlo la meta que se va a cumplir, lo que se ha hecho acerca del tema en otras partes del mundo, un predio que se elige para el proyecto a través de una tabla de ponderación de variables, consideraciones teóricas que sustenta la investigación, un análisis de las variables del medio físico natural y construido, una interpretación de la información del entorno, los criterios del diseño, el programa arquitectónico derivado de un programa de necesidades, el diagrama de relaciones entre espacios y un primer acercamiento a la propuesta conceptual para llegar a la propuesta definitoria y su representación de la forma arquitectónica. En este momento, les pido a las alumnas del primer equipo, inicien su exposición que durará 15 minutos. Adelante, chicas. Gracias, profesora. Yo ahorita voy a compartir mi pantalla. Nada más, permítanme. Ok, me dicen cuando ya se vea mi pantalla. Ya se ve. Adelante, ahí se ve. Ok, perfecto. No, okay. Veo dónde eh, ok buenas tardes eh, nosotros somos el equipo número uno en presentar estamos conformados por mi compañera melissa magdaleno y su servidora rené mencías y les vamos a presentar nuestro proyecto titulado centro comunitario para población marginada de tijuana los espacios públicos vistos desde la perspectiva de género Vamos a comenzar dando una pequeña introducción acerca de lo que fue nuestra investigación como equipo y vamos a comenzar presentando el planteamiento de nuestro problema. Este problema es uno que podemos ver a diario en la ciudad de Tijuana. Es un problema que nosotras como arquitectas y como equipo elegimos como un tema de interés para nosotras y que podíamos proponer una solución bastante satisfactoria para, pues, para, tratar, de, para tratar de resolverlo. Eh, nuestro problema principal es la relevancia de la falta de centros comunitarios recreativos y no solo la falta de estos centros comunitarios que a la vez son como un espacio público sino la falta de estos, de estos diseñados a partir de una perspectiva de género en la cual estos centros pues, puedan impartir educación de forma lúdica sobre intereses generales para, para cualquier tipo de usuario que desee visitarlos y principalmente que puedan generar una conciencia sobre la salud física, mental y emocional de la población pues cercana a esta tipología de espacio público. En nuestra investigación nos basamos bastante en el documento del Programa de Desarrollo Urbano en la Ciudad de Tijuana, el PDUCPT, y por diferentes capítulos que estuvimos leyendo y diferentes eh, fuentes también, eh, pudimos eh, analizar diferentes consecuencias que surgen de la falta de estos espacios recreativos. Nosotras nos enfocamos principalmente en la delegación, perdón, en la zona este de Tijuana, la cual, como sabemos, pues es una de las zonas más marginadas y discriminadas de la ciudad y aquí pudimos encontrar eh, estas consecuencias, las cuales son un incremento de la violencia social en la población, inseguridad en las calles para los grupos vulnerables, polarización social, una identidad social fragmentada, falta de oportunidades a diferencia, por ejemplo, del centro o del norte de la ciudad, una falta de comunidad y tejido social y principalmente el aumento en los niveles de marginación. Por lo cual nosotros, pues, por todos estos factores que son muy importantes e interesantes para nosotras, decidimos elegir la zona este como radio de acción de nuestro proyecto y colocarlo principalmente en el fraccionamiento Lomas Virreyes. Eh, aquí podemos, bueno, les voy a explicar un poquito acerca de, de nuestro marco conceptual, los dos eh, conceptos principales para entender nuestro proyecto. Primero, ¿qué es un centro comunitario? Pues este es un edificio diseñado para realización de actividades, ya sea culturales, educativas, sociales o deportivas. Y principalmente lo que se genera dentro de un centro comunitario son flujos de actividad eh, y un encuentro con las otras personas. Y el segundo es la perspectiva de género en el cual nosotros basamos pues, nuestro concepto, no es, es realizar un centro comunitario, pero visto a través de esta perspectiva. Y la perspectiva de género pues es una metodología eh, con la cual nosotros podemos identificar y cuestionar y pues, analizar la discriminación, la desigualdad y cualquier tipo de, exclus de exclusión que se da hacia las mujeres o pues, básicamente cualquier grupo minoritario o vulnerable de la población en general, y pues este se pretende justificar con diferencias biológicas, pero ya que una vez que nosotros podemos pasar de esas diferencias y observar que no son ciertas, podemos emprender pues acciones para tratar de, de construir una igualdad de género. Eh, ahora pasando a los objetivos generales del proyecto, pues teníamos varios, pero estos son los que son más importantes para nosotras y decidimos realzar un poco más. El primero es que nosotras queremos generar una participación dinámica en la comunidad de la zona este, con especial atención, como ya mencioné, a los grupos minoritarios o más vulnerables y que estos se puedan beneficiar de acciones de ocio, de diversión, de conocimiento que pues, se generarán dentro del centro comunitario y servirán para minorar el estrés de la vida diaria en la ciudad. El segundo es promover un centro comunitario que funcione como espacio público totalmente seguro y confi confiable y que brinde un sitio de protección y tranquilidad para el disfrute con sus seres queridos. Y el tercero pues es diseñar un espacio público a través de este lente de la perspectiva de género que puede ofrecer oportunidades para cualquier tipo de ciudadano y sobre todo fortalecer el sentido de comunidad e identidad social que pues no se tiene en la comunidad de la zona este de Tijuana. Aquí podemos apreciar eh, una imagen del proyecto conceptual, la cual se va a explicar más adelante y también a partir de aquí vamos a como meternos más a fondo el proyecto. Aquí tenemos eh, una imagen en planta, en vista en planta aérea de, de la localización de, de nuestro terreno donde vamos a colocar el proyecto. Podemos ver que está marcado con la línea rosas, eso es lo que es nuestro previo para el proyecto. Está ubicado en el fraccionamiento Lomas Virreyes y cuenta con una superficie de 8.710 metros cuadrados. Algo como interesante mencionar del predio es que está en una pendiente pues bastante elevada. Entonces pues tenemos un punto más alto que es el que podemos ver que está cerca de, de la preparatoria. Es, eh, digamos que está al sur del predio, lo que está señalando mi compañera, ese es el punto más alto del predio. Y el punto más bajo del predio es el parque que está en el lado norte. Y esto podemos decir que es muy importante para nosotros porque de esta forma vamos a poder utilizarlo para ampliar las vistas que tenemos de, del conjunto residencial. Estas son algunas imágenes de, del predio, del contexto en el alrededor. Podemos ver que es en una pendiente, como mencioné, la imagen superior. Y en la imagen inferior podemos ver ya dentro del terreno lo que se puede observar a partir de ahí. Y en las siguientes imágenes podemos ver un poco de la vegetación que hay dentro del predio, la cual no es mucha, sino que son algunas suculentas y mayormente maleza. Y lo demás son vistas del de conjunto residencial de, de más Virreyes. Y para explicar... ¿Cómo fueron las guías en las que nosotros nos, bas nos basamos para desarrollar eh, formalmente y conceptualmente nuestro proyecto? Llegamos a los criterios de diseño, los cuales eh, tuvimos eh, diferentes. Sin embargo, nosotros nos enfocamos primeramente en los criterios bioclimáticos. Estamos buscando orientar nuestro proyecto de norte a sur, esto para um, pues aprovechar las vistas lo mayor posiblemente. Y asimismo, pues, la, la iluminación natural y los vientos cruzados. ¿no? En cuanto a la iluminación, pues es esta misma de aprovechar la mayor iluminación natural que se pueda y también una iluminación artificial pues bien planteada dentro del, del conjunto. El tercero es la organización y disposición de espacios que sean cómodos y que no tengan ningún obstáculo para cualquier persona que nos visite independientemente pues de las capacidades físicas o diferentes de la, de la persona que visite el centro. Después tenemos las áreas verdes, las cuales implementamos en todo el proyecto para que las personas que estén en el exterior puedan disfrutar de ellas. De igual forma, el mobiliario que sea cómodo y que cualquier persona, sin importar cualquier cosa, pueda utilizarlo y estar cómodo utilizando ese mobiliario. Y de igual forma, los materiales exteriores que sean honestos de la manera en que pueda atravesar la luz y que de adentro se pueda mirar hacia afuera y que de afuera también puedas observar lo que está pasando en el interior. En esta diapositiva tenemos lo que fue nuestro esquema de burbujas y relaciones en el que están establecidas cada, uno, cada una de las relaciones entre los espacios y su misma jerarquía. Esto lo podemos observar en la manera en que van eh, cambiando los, el, el diámetro de todos los círculos el, y cada uno pues simboliza uno de los espacios. Tenemos los más grandes como el patio central, la multicancha, el aula magna, y de ahí pues van eh, en disminución eh, en otros espacios como el salón de usos múltiples, la sala de eh, la recepción y sala de espera, la biblioteca, cubículos y diversos espacios. Este, de igual manera estos están relacionados, como se puede observar, por medio de líneas y cada una de estas líneas eh, simboliza la relación estrecha que hay. Si están muy cercanos estos espacios o tienen una conexión directa, o pues si la conexión se va haciendo como pues eh, más, eh, menos importante. Aquí tenemos nuestra zonificación. Como estaba comentando mi compañera, eh, este es el contexto del, del espacio. En sí es, es un área residencial y lo que quisimos eh, hacer fue generar como esta disposición de todos los espacios de manera que abrazaran un poco al proyecto y estuvieran viendo hacia la vista más eh, pues importante, que es por medio de la pendiente, que es hacia el norte. Entonces, eh, todos estos espacios se disponen alrededor de la, lo que es la, la multicancha, la explanada, que pues son las áreas, eh, los espacios públicos o abiertos principales. Aquí tenemos nuestro programa arquitectónico que, pues, como pueden ver, fue muy extenso, lo quisimos desarrollar muy bien en cada una de las diferentes áreas y estas áreas las determinamos como cuatro, eh, siendo estas las más importantes, que fue el área administrativa, que es todo lo que está en color naranja, el área recreativa, los espacios de servicios para los usuarios, siendo estos como cubículos de atenciones eh, jurídicas, psicológicas, médicas, que creemos que es una parte muy importante de este proyecto. Y eh, por último, todos los espacios eh, abiertos. Después aquí tenemos ya la planta conceptual en la que pues, se puede observar la zonificación que anteriormente habíamos realizado, pero un poquito más desarrollada y eh, pues generando precisamente estos, estos dos brazos que, que generan este tipo, esta sensación de confort en lo que es el predio y las áreas verdes principales. Aquí tenemos eh, un, una planta ya ilustrada eh, tipo master plan en la que pues, se puede observar eh, todas las áreas verdes que quisimos incluir dentro del predio. Este, eh, tres aspectos importantes de, que quisimos señalar en esta lámina es eh, primero uno de los materiales que elegimos para lo que son todos los caminos exteriores y este fue las baldosas de caucho reciclado. Esto lo elegimos eh, precisamente por el concepto de nuestro criterio de eh, diseño, como los criterios bi bioclimáticos, pensando este en un material más ecológico y pues amigable, tanto con el medio ambiente como con los usuarios que lo van a estar pues utilizando. Algunas de las propiedades de este material es que es un suelo totalmente elástico, tiene permeabilidad al agua, es antideslizante, al igual manera que es insonorizante. Entonces, creemos que un espacio donde creemos que exista toda esta actividad y toda esta pues, vida este, no, no sea algo pues, que pueda afectar al contexto en el que están de una manera negativa. ¿no? Entonces, este fue una de las claves de eso. Otra de ellas es la vegetación que elegimos. Estos son eh, tres de, de los... Eh, de los que, que tuvimos en, en nuestra elección, que fue el álamo, el arbusto tipo saladito y la suculenta siempre viva. Esto pues para que sean parte de todo el contexto al aire libre. Eh, tenemos aquí señalados dos de nuestros accesos principales. Eh, quisimos priori priorizar el acceso peatonal porque pues es parte de esta perspectiva de género que buscamos eh, minorizar el uso del automóvil y que todas las personas que viven aquí alrededor puedan tener eh, este, este acceso pues mucho más fácil pero eh, obviamente pensando en, en la gente que pudiera venir de lejos o que preferiría moverse en automóvil eh, quisimos incluir un estacionamiento subterráneo que pues jerárquicamente pasa a un menor nivel en, en, la, en importancia y eh, algo de estos accesos peatonales que quisimos crear son, como se puede mostrar en esta imagen, aprovechar todas estas pendientes y no simplemente que fueran un, pues un pedazo de tierra nada más y hacerlos eh, todas estas eh, caminos eh, en pendiente que tuviera, estuvieran llenos de vegetación, que la gente pudiera utilizarlos y que de igual manera pues generar una vista al proyecto. Y pues ahora vamos a ver algunas de las vistas y perspectivas del mismo. Eh, esta es una de las vistas que anteriormente se, se podía ver en una de las diapositivas. Es una vista aérea donde pues estamos viendo hacia lo que es el sur del predio y pues como podemos mostrar la explanada, el desnivel que existe dentro del terreno. De igual manera, esta es otra de las vistas con pues estos caminos que estamos generando que van alrededor del predio y todos los espacios. Eh, utilizables como el, las salas multiusos y el aula magna todos todo estos espacios pues se encuentran más en el centro como por niveles y pues ya en, en el mero medio de todo el proyecto pues están las áreas eh, abiertas. aquí tenemos otra vista esta es hacia el norte y podemos ver precisamente el, el espacio del aula magna y y la vista precisamente que se va a generar por toda esta pendiente dentro del terreno. Y esta es otra vista hacia el sur. Y mayor eh, pues espacios dentro del, del proyecto. Ahí se está, está tardando un poquito en cargar. Bueno, están tardando un poquito en cargar, pero eh, aprovecho para el comentario de eh, una de las, de los análogos que nosotros quisimos tomar en cuenta de, de este predio, como ahorita que se cargue se va a poder ver pues todo el contexto que hay de, de casa habitación, es que este proyecto se plantea que sea algo en el que todos los habitantes de alrededor de la zona puedan participar de él y hacer lo suyo. De esta manera que exista la identidad eh, social dentro del predio, que no sea simplemente algo que se va a imponer. Creemos que eso es algo muy importante que se debería tomar en cuenta en cualquier espacio público que se realice, ya que, pues como podemos observar en distintas partes de la ciudad, son muchas veces estos espacios se hacen con la mejor intención, pero terminan abandonados o vandalizados porque... No son en realidad lo que las personas quieren o necesitan o que sienten que sea suyo. Entonces, eh, pues es, es algo, es, es parte muy importante y uno de los ejes de, de este proyecto. Y esta es nuestra bibliografía. Y sería todo por nuestra parte. Ay. Gracias. Gracias, chicas. Felicidades. Gracias. Si sí, les pido a, a la audiencia que si tienen alguna pregunta las este, escriban aquí en el chat para al final eh, poder compartírselas a, a las compañeras. Gracias. Muy bien, muchas felicidades al equipo que acaba de, de exponer un tema muy interesante y la preocupación por su entorno social. Eh, a continuación le vamos a ceder el uso de la voz a uno de los equipos que eh, manifestó su interés por y su preocupación por el tema de la vivienda asequible, una problemática muy actual de nuestra ciudad. Eh, este equipo fue seleccionado dado su interés, su desempeño, su desarrollo, su enfoque y eh, su logro, eh, que obviamente ustedes van a, van a ser testigos en unos minutos, pero es digno de reconocerse puesto que se le dedicó bastante entusiasmo y se consiguió obtener un polígono a desarrollar con una propuesta que, como bien mencionaba la maestra Diana, pues tiene su fundamento en el método científico no nos dio el tiempo para desarrollar un proyecto ejecutivo completo, sin embargo, sí se, se da un esquema y una propuesta. Adelante por favor el equipo de la compañera Jimena y Emily. Gracias, profe. Okay. ¿Ya lo ven en grande? Sí. sí. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Nosotras somos Emily María Angulo Durán y yo Jimena del Río Lazabal. Y les vamos a presentar nuestro tema de Tesina que titulamos eh, La verticalidad como modelo de vivienda asequible para la ciudad de Tijuana. Bueno, la problemática que nosotros elegimos se, se enfoca o gira alrededor de la vivienda en Tijuana. Y estos son algunos de los ejes más importantes a considerar para la investigación. Eh, como más importante nos basamos en el crecimiento poblacional de la ciudad, eh, el mercado actual, es decir, la relación de compra y venta de vivienda, eh, la movilidad, que es un tema también muy importante que, que nos afecta, y otros temas importantes en relación a la vivienda y estándares de habitabilidad y centros, sub centros y subcentros urbanos, zonas densificadas, asentamientos a las afueras de la ciudad y calidad de vida. El objetivo principal de nuestra tesina fue revalorar las formas de vivir en la ciudad, analizando las necesidades y oportunidades de la población, para así proponer una vivienda que sea asequible y vertical en zonas más urbanizadas de Tijuana. Algunos de nuestros objetivos específicos son el de mostrar si es posible generar este tipo de propuestas en la ciudad, mejorar la calidad de vida como siempre por parte de nuestra profesión y de igual forma mejorar la cantidad de, de los tiempos de traslados, es decir, reducirlos y mejorar la movilidad de la ciudad, evitar asentamientos informales que son muy comunes en Tijuana, relacionar una ubicación estratégica con la creación de nuevos subcentros urbanos, así como darle una gran importancia a generar diseños inteligentes, es decir, que estén pensados en un menor costo de mantenimiento y construcción, que sea edificación basada en módulos y estándares para poder lograr esto, generar comunidad y mayor eh, espacio público también de áreas verdes, que es un tema bastante importante en la ciudad, y finalmente generar una investigación que sea repetible y que sea rentable y que dé paso a nuevos proyectos eh, similares en la ciudad. Como parte de... La hipótesis, tenemos la vivienda vertical como propuesta para la población de clase media que brinde espacios dignos, funcionables y asequibles, procurando una redensificación eh, pues poco a poco del entorno urbano en la ciudad de Tijuana. Bueno, ya pasando a nuestra fundamentación teórica y en la información que nos basamos, decidimos dividirlo aquí por temas para esta explicación el primero fue la vivienda vertical en el mundo y en México. Eh, según los autores que, que investigamos, la, edific la edificación vertical ha marcado una pauta en la materia de construcción de las ciudades, siendo en la actualidad un un, una solución para muchos problemas, pero más importante, la sobrepoblación. Eh, la vivienda vertical es una solución para el desarrollo al ofrecer más viviendas en menos espacio representa una disminución de hasta el 70% en costos de servicios públicos, alumbrado, seguridad, recolección de basura, etc. Al tener pues, eh, edificaciones que al estar de forma horizontal, pues obviamente representarían un costo para cada una. Eh, de forma vertical, pues se ahorra mucho. La tendencia de la vivienda vertical se ha convertido en una estrategia muy fuerte para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del mundo en general. Bueno, analizamos eh, la vivienda en México, eh, la vivienda vertical, la historia de esta, cómo comenzó, por qué comenzó, pero básicamente el objetivo principal de estos edificios fue reunir eh, el hogar y los servicios en un solo lugar, también adecuándose a la nueva comodidad de ese tiempo del hombre, que era el automóvil. Eh, por lo tanto, esto trajo, pues, que se genera mucho tráfico, eh, distancias más largas, al ya no ser un problema eh, moverse como en poco tiempo para ese automóvil, pues generó que se empezara a edificar pues, por todos lados, altos porcentajes de contaminación ambiental, eh, que eso es un tema muy importante pues, en todas las ciudades. Y pues existe una gran dependencia del automóvil, sobre todo en Tijuana, y pues la movilidad sabemos que, que vende caro. Ahorita la ubicación es muy importante en la ciudad. Como retos actuales eh, específicos, sabemos que en los, en los años recientes la falta de vivienda accesible ha dado resultado a asentamientos irregulares en zonas que muchas veces no son aptas para el desarrollo de estas o zonas de riesgo, de inundación, con suelos eh, no aptos, aunado a la autorización de desarrollo de Desarrollos habitacionales cada vez más alejados de las zonas urbanas, con escasa conectividad y ausencia de equipamiento urbano, dando como resultado miles de casas abandonadas. Eh, una ciudad mejor planeada debe estar centrada en el bienestar de los ciudadanos, articulada con el entorno, integrar los barrios y con el equipamiento urbano necesario. Y por último, eh, el tema del mercado, es decir, la relación oferta y demanda que es muy importante, es un tema muy importante para este tema. Eh, la mayoría de los desarrollos verticales se están construyendo en el área de la consolidada de Tijuana, es decir, la zona dorada como La Cacho, La Juárez, Zona Río, eh, y básicamente estas viviendas están, están enfocadas para un sector alto, para personas de, de ingreso alto. Eh, y más específicamente para personas que trabajan en Estados Unidos y vienen a vivir aquí en Tijuana. Entonces este es el fenómeno que, que se da aquí, que todos conocemos. Eh, el precio de estas viviendas va desde dos millones y medio para arriba, según comenta Ruth Sastri Barra, del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios en Baja California. Pues cuál es el problema de esto, que las viviendas de interés social o lo que la mayoría de las personas en Tijuana pueden pagar, mexicanos, eh, se empieza a desarrollar a las afueras y esto genera pues, muchos problemas, como mencionamos, de movilidad y de calidad de vida y otros que ya mencionamos. ¿Y por qué, por qué se vuelve esto un problema? ¿Por qué, por qué no se puede construir en, en zonas más centralizadas? ¿Por qué? ¿Por qué resulta imposible para estas personas poder vivir más céntrico? Pues, y para también arquitectos urbanistas poder desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Porque el precio del terreno, y si aún quedan terrenos en estas zonas, son muy altos y no se cree como que no es viable. ¿no? Entonces lo que nosotros queremos demostrar es que, que sí lo puede ser. Y bueno, en cuanto a nuestra fundamentación teórica, tenemos eh, sobre todo artículos científicos, reglamentos e información incunable, que fue parte de la pues, recomendación de nuestra ausente. Entonces, bueno, aquí tenemos básicamente nuestras fuentes principales, no son las únicas, pero tenemos la Carta Urbana del PDUCPT 2010-2030, de igual forma, el Instituto Metropolitano de Planación, INPLAN, así como el INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde también pudimos ahí obtener algunos estudios pues, demográficos sobre la población, densidad, etc. Y de igual forma algunos eh, artículos sobre la vivienda en México, para conocer un poco como eh, desde lo general hasta lo particular, hasta llegar a nuestra zona como de impacto, hablando un poco de los sistemas constructivos eh, y los inicios que nos comentó ahorita nuestra compañera Jimena. En cuanto a la propuesta, bueno, llegamos a esta conclusión que básicamente es un predio eh, y para llegar a este generamos un, ala, un análisis riguroso de todos los predios que actualmente se encuentran en venta en nuestra ciudad y de esta forma analizamos eh, aquellos, fuimos descartando y generando una selección eh, dependiendo de la ubicación y puntos de los que hemos venido hablando para generar una propuesta en un terreno que fuera viable y que fuera muy estratégico. Entonces, bueno, este se encuentra ubicado entre Avenida Pacífico y de las Fuentes, número 12.350. Se encuentra en la colonia 20 de noviembre. Eh, y bueno, esta es aledaña a zonas importantes de la ciudad, como Agua Caliente, que todos conocemos. Y bueno, este básicamente es un predio que se encuentra en esquina de muy buena, buenas dimensiones, que ahorita vamos a observar más a detalle. Y bueno, para este predio analizamos temas importantes como lo es la morfología de, de la zona, el equipamiento, sí. como temas de salud, recreación y deporte, educación, sí. cultura. Vemos que tenemos eh, bastante oferta cerca. De, en el, si vemos el mapa de la izquierda está lo que es la, la preparatoria federal Acero Cárdenas, la secundaria general, número 23 y número 1, eh, la U Universidad Autónoma de Durango, al, al norte del, del predio, o sea, pasando la el río Tijuana, está la colonia Buenavista, y en temas de movilidad también analizamos lo que son pues, las vialidades principales, como mencioné, los, los paras de transporte público, las rutas del CIT que existen, los, y también los, eh, las ciclovías o carriles de, compartidos de bicicleta, así como proyectos por parte del plan también de que hay para la movilidad, ¿no? Y en temas de usos de suelo, pues eh, ese es el proyecto y tenemos que generalmente es vivienda, es, tenemos uso de suelo habitacional, que es el color amarillo, y también mucho industrial, que es el color morado, y un poco de comercio y también equipamiento. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes que fue parte de nuestra... Nuestro método de la observación en esta investigación que realizamos de ciencia Científica y básicamente aquí podemos observar todo lo que les hemos estado mencionando como los pros del proyecto. Eh, tiene una topografía muy viable para este proyecto, se encuentra en esquina. Aquí podemos observar lo que nos comentaba nuestra compañera de, de la vivienda que existe aquí, que es de eh, densidad baja y también un poco de, de industria en, en cuanto al contexto. Decidimos asistir al sitio pues, para tomar medidas, conocer el contexto y ver si sí si estaba como enfocado, si era como posible generar este tipo de proyectos, no como analizarlo un poco más a fondo. Y bueno, eh, como mencionó nuestra docente, nuestra propuesta llegó hasta un, analizar el predio, analizar los, eh, lo que era posible hacer en cuestión de reglamento, eh, nuestro, nuestro terreno tiene aproximadamente 900 metros cuadrados y el precio del terreno está en 520 dólares por metro cuadrado. Y bueno, este fue un cálculo preliminar que realizamos para comprobar la viabilidad del proyecto. Aquí analizamos lo del CUS y el COS, eh, que nos da un total de 3,186 metros cuadrados de construcción en cuanto a densidad. Entonces aquí fuimos generando como esta, estos datos para saber si era viable y qué tanto nos permite el reglamento poder densificar este predio, que es pues, nuestra propuesta. Y aquí tenemos que la altura permitida serían aproximadamente seis niveles de 3 metros de altura eh, cada uno y serían 10 por nivel por seis niveles, que son 60 departamentos. Y bueno, analizando esta propuesta, eh, nos dimos cuenta que por el precio del terreno y la construcción y todo lo que vendría después, tendría que, que ser un precio muy alto eh, para esta zona, lo cual no nos, no nos daría, ¿no? Entonces, como un segundo análisis, eh, vimos la posibilidad de tener más altura, es decir, densificar más esta zona eh, por, se podría decir, 10 niveles en vez de 6 y así tener pues, más departamentos, entonces, como conclusión, pues la se tendría que llegar a un acuerdo con, con la ciudad, pedir permisos y si es posible, si es posible subir la densifica la densidad de la zona, perdón y y eso es eso es básicamente la, la propuesta, ¿no? Porque pues seis metros de altura, digo seis, perdón, seis niveles de altura, eh, pues no es muy denso, entonces se propone subir para que sea pues viable, ¿no? Y bueno, eh, como conclusiones, aparte de... esto también nos habla un poco de... Ay, perdón. Sí, sí, sí. Perdón. Sí, sí. Esto nos habla un poco más de, de los reglamentos, ¿no? De hacia dónde va Tijuana y que los reglamentos poco a poco se tienen que ir adecuando al crecimiento que está teniendo la población. También... To... Todas estas personas, si se genera una red de este tipo de proyectos, eh, estas personas ya no van a tener este, que, que generar traslados tan largos para sus actividades, sus servicios, sus centros de de educativos, de salud. Entonces, esto va enfocado eh, a lo que va a comentar ahorita nuestra compañera Jimena, que básicamente es que tal vez un proyecto no es la diferencia, eh, como para una ciudad en general, pero sí puede ser como un catalizador para generar una serie de este tipo de proyectos que poco a poco vayan mejorando estas problemáticas que son súper importantes en la ciudad. Sí, pues como menciona Emily, esto sería como un, un modelo, ¿no? O sea, como algo que quisiéramos que fuera repetible y que, y que fuera pues tomado en cuenta y que no se siguiera haciendo solo para este sector alto y medio y, y pensando en, en el beneficio de una sola persona, ¿no? Entonces, pues, como conclusión, ahora sí, la, la ciudad de Tijuana es una ciudad muy joven, con una gran población que va a seguir aumentando. Esta, esta es una realidad y es básicamente en lo que, en lo, el, en lo que nos basamos. ¿no? Entonces, pues el simple hecho de vivir a las afueras genera una problemática muy grande de movilidad, de, man, de crecimiento de la mancha urbana, que no respeta espacios de conservación ni áreas verdes, así como vivienda abandonada. Bueno, estos, estos temas ya los abordamos, pero es más que nada como la conclusión de un problema que no podemos negar que existe. Sustentados en nuestro marco teórico, podemos concluir que la verticalidad es la respuesta para, para Tijuana, más no cualquier verticalidad. Y como mencionó Emily, el diseño aquí creemos que es algo muy importante. No, no alcanzamos como a llegar a ese, a ese punto por el tiempo, pero nosotros proponemos que con el diseño se puedan crear espacios eh, pues que sean de calidad, con modulados, tal vez, para así lograr pues esto. ¿no? Eh, una, una verticalidad, una vivienda que sea asequible, accesible para el sector de vivienda social media y bajo. Es decir, que la relación oferta y demanda sea proporcional a lo que gana un tijuanense. Bueno, el alcance de la investigación eh, fue esto que observamos. Sin embargo, eh, en las recomendaciones, en caso de que alguien pudiera continuar nuestra investigación, este, básicamente comentamos que se recomienda desarrollar un estudio de mercado más formal y una relación de los gastos, tanto de construcción, de diseños, permisos, llegar a un eh, total, por así decirlo, de precio de venta. Y pues espera que esta tesina pueda desencadenar nuevos planteamientos o proyectos con objetivos paralelos, que la investigación y la información no se muera como nos ha comentado nuestra docente, que todo esto que, que tardamos realizando, nuestra investigación, pues, pues lleve a algo y no nada más sea como un proyecto escolar y ya. Y más porque estamos al final de nuestra carrera profesional, entonces pues eso sería un poco de recomendación igual y que impulse a generar también una red de proyectos repetibles, que es lo que hemos estado diciendo eh, en la presentación y que de, cierto de, de cierta forma, pues esto como que poco a poco lleve a, pues a ser más conscientes de, de todas las problemáticas que tenemos y que, y que sí podemos ir abordando poco a poco como generación y como arquitectos. Y muchas gracias por su atención. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Les realmente le reconocemos su esfuerzo, Emily y Jimena. Y se le cede el uso de la voz a la maestra Diana Nieto. Como bien lo mencionaba la maestra, para comentarios, algunas inquietudes, sugerencias y recomendaciones, por favor utilicemos el chat. Gracias y felicidades de nuevo. Adelante, maestra Diana. Gracias, maestra. Felicidades, chicas. De muy buen tema, muy de actualidad, eh, más eh, acuérdense que antes también de pensar en, en crear esa vivienda tan necesaria y sobre todo para esos sectores necesitados a los que no se está atendiendo, también hay que pensar a la par de, del desarrollo de la infraestructura, que es ahorita lo que estamos viendo, la problemática que, que nos está abordando ahorita dentro de la ciudad. ¿no? Eh, muy bien. El arte debería de ser parte integral de, de nuestro desarrollo y esta preocupación fue lo que movió a las siguientes alumnas a desarrollar su propuesta de, de tesina. Así es que les cedo el, el uso de la voz a las siguientes compañeras para que les expliquen de qué trató este interesante proyecto. Súper, muchas gracias. Eh, pues buenas tardes compañeros y público presente. Este equipo está conformado por Paula López y su servidora Elizabeth Oshima. Y como antes mencionado, la profesora, eh, nuestro tema va a ser el arte. Y me voy a permitir mostrarles nuestra presentación. <coughs> Eh, pues básicamente queríamos platicarles, eh, les, les generamos aquí una presentación con nuestro trabajo, con los puntos resumidos, para que no fuera un poquito pues, tediosa la, toda la información que se hizo, la investigación larga y extensa que se hizo durante el semestre. Entonces les vamos a resumir nuestro trabajo. Entonces eh, vamos a iniciar platicándoles que nosotras generamos un centro de artes basado en los puntos que, que analizamos en el, en el curso. Los centros de arte son máquinas de tiempo que nos permiten acceder a unos depósitos de imaginación, sabiduría, inteligencia y emoción. Investigando en, pues en Tijuana... Algunas de las problemáticas que más se nos repetían durante esta investigación era la desigualdad, la falta de equipamiento urbano, la delincuencia y la inseguridad que existe, la pobreza, la falta de sentido de pertenencia. Pero lo que más nos brincó como equipo fue la falta del sentido de pertenencia en Tijuana. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, Tijuana es un lugar que tiene muchos habitantes de muchas partes del mundo. Entonces, por lo tanto muchas de las personas no se sienten que pertenecen a Tijuana y por lo tanto vienen las demás problemáticas. ¿Qué es? ¿Cuáles? Este, pues la, la delincuencia. ¿Por qué? Porque no se sienten que pertenecen a Tijuana y empiezan a, a, se empiezan a generar estas problemáticas. Por ejemplo, la, bueno, sabemos que Tijuana es un lugar que alberga este, muchos inmigrantes y estos inmigrantes, no todos, cabe aclarar, este no cuidan la ciudad entonces hay mucha delincuencia y por lo tanto pues genera basura, genera muchísimas otras problemáticas. Entonces para nosotros el núcleo de, de la problemática fue la falta del sentido de pertenencia, que las personas no sienten que son de Tijuana y por lo tanto de ahí este, comenzamos a hacer nuestra investigación. Bueno, como marco teórico al hacer varias investigaciones y buscar varios autores, también encontramos que en la INEGI, ahorita en el año 2021, solo hay seis eh, centros de arte. Entonces eso también es una problemática ahorita en Tijuana. Y pues los centros de arte tienen una suma importancia en la educación. Y entonces estos permiten que la transferencia de la cultura y el arte de diferentes partes del mundo facilitan la comunicación, la promoción, la difusión, la interpretación y práctica del arte en sus distintas y variedades de expresiones. Estas son instituciones más antiguas y obedecen a otros propósitos. En su origen podemos encontrar dos rasgos básicos. El primero es la colección, que es una institución creada para conservar obras de arte. Y en el segundo es su finalidad, que es el deleite y la educación del público. Algunos objetivos que, que generamos como equipo fue fortalecer la economía del, de, del tijuanense. Promover con un centro de arte que funcione a la vez como un espacio de cultura y taller de arte para la comunidad de Tijuana. Generar conocimiento y cultura del arte a la comunidad de Tijuana por medio de actividades prácticas produ eh, que producieran impacto positivo en la ciudad. Por ejemplo, una de las, eh, de, alguna de las actividades que se nos venía en mente era la de a lo mejor generar algún tipo de economía pequeña que fuera a atraer a todas estas personas migrantes que están en situación de calle y por medio de donativos traer eh, algunos insumos, que por ejemplo fueran eh, lienzos donde ellos pudieran pintar y poderlos vender a las personas que visitaran estos centros de arte para así poder tener como una pequeña economía y generar algunos ingresos para estas personas. Eh, disminuir el nivel de violencia social mediante un centro de arte que sea para todos, para todo tipo de personas. Es decir, que no por tipo de clase social puedas entrar o no puedas entrar a este lugar. Diseñar un espacio accesible que cuente con la infraestructura y los, los servicios básicos para la población. Eh, generar espacios seguros para la comunidad de Tijuana por medio de senderos iluminados, seguridad pública y espacios abiertos. Es decir, que nuestra arquitectura ayude a que no hay un espacio escondido o con falta de iluminación o con falta de circulación para que no se presten estos lugares para que sean eh, incididos por malas personas, ¿no? Generar sentido de pertenencia a la comunidad, que es nuestro punto más importante, por medio de actividades de interacción y puntos de reunión. Fortalecer los lazos entre la sociedad. Crear un centro de arte para la, para la participación activa de los habitantes y artistas para crear una identidad social. Es decir, traer a personas que quieran a nuestro Tijuana para que puedan impactar en la arquitectura o en el sitio y este sitio empiece a generar un sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque las personas van a, a participar en este lugar entonces empiezan a adquirir un sentido de cuidado hacia hacia el lugar generar una integración de clases sociales para que todos estén trabajando por un mismo fin por un bien para tijuana donde todos sean beneficiados la ubicación que hicimos sobre algunos predios que creíamos que fueran pertinentes para el sitio este fue este se encuentra en, en ubicado en la zona Río, sobre Boulevard Independencia y Boulevard eh, Rodolfo Sánchez. Esta esquina está bastante transitada por tijuanenses y otros y turistas, etcétera. ¿Por qué? Porque sabemos que zona Río es un lugar con, mucha, pues con mucho flujo de personas, tanto para el comercio, tanto para trabajar, recreativo, tenemos súper cerca el SECUD, este, tenemos varios lugares céntricos y por lo tanto, si, ponía, si ponemos este lugar del Centro de Artes en este sitio, eh, ya, ya va a haber bastante flujo, entonces van a incidir en, en esta esquina. Tenemos súper cerca el Mercado Hidalgo, que es nuestro, vos, la, en, de la parte de enfrente. Eh, tenemos el Sky Zone en la parte de atrás, de nuestro lado izquierdo hay un terreno baldío, y del lado derecho está la Plaza eh, Fiesta, o, coloquialmente conocida como la Plaza del Zapato. Estas son algunas imágenes del predio. Eh, como les comentaba, este es, eh, bueno, también cabe recalcar que en este lugar creo que es bien conocido porque cada año se ponen los árboles navideños, eh, circos. Es un predio bastante amplio porque lo que se desea buscar es que haya muchos senderos para poder caminar y que sea también un circuito para que el peatón tenga eh, este espacio libre para poder transitar entre nuestra banqueta hacia, hacia nuestro eh, centro de arte y no sea un espacio que, que en cuanto te pares en la banqueta veas el edificio y sea como no hay un espacio de transición. Algunos criterios de diseño que se, eval se evaluaron fue la eh, variedad de dimensiones, es decir, entre volúmenes espacios privados para áreas de administración, mobili eh, mobiliario flexible para que esté en constante movimiento y haya diferentes tipos de exposiciones, núcleos de circulación vertical, espacios de comunicación entre visitante y museo, áreas verdes que promuevan el juego de luces y sombras, áreas verdes que promuevan este, lo que les comentábamos y materiales duraderos. ¿Paula? de la zonificación y podemos ver cómo está marcado el aseolamiento eh, que va del oeste al este, podemos ver las calles principales que son las más transitadas como ya les había comentado Elizabeth, que es el Boulevard Sánchez Tabada, que eso sería como nuestro acceso principal, de hecho eh, también pusimos lo de los vientos dominantes este, marcamos también como en dónde podríamos poner los accesos de peatonal y vehicular, que el vehicular sería en en la calle que está arriba, este, y pues los peatonales serían esos tres, si quieres marcar con el, con el mouse, y pues más adelante les vamos a ir a explicar la zonificación más marcada, de, este, perdón, más explícita de, de, del predio y, de los, y del, del, ¿cómo se dice? del espacio público y de, del museo. Si quieres pasa a la siguiente, esto ya lo explicamos. Aquí tenemos el diagrama de relaciones. Y pues podemos ver que está dividido en conexión directa, conexión media, poca conexión y conexión privada, ¿no? Entonces, como lo que habíamos estado mencionando, que pues la idea es que sea un espacio público, entonces ahí podemos ver que es la burbuja más grande, que es como lo principal. Después se va a salas de arte, que también serían como los, los, los círculos más eh, grandes. El jardín de arte, eh, la sala de exposición exterior, exterior eh, la recepción lobby. Y después se va dividiendo en espacios más pequeños como los salones de danza, los talleres de arte, los espacios para eventos, locales comerciales que va a tener, te vamos a tener un café, una tienda de souvenirs y una, y, y una cafetería. Después está toda la, la área administrativa que sería para los empleados y pues los sanitarios también. Y si quieres contar la siguiente. Aquí podemos ver la zonificación. Cómo está dividido, entonces pues, pueden ver el, el rectángulo enorme que es verde, que sería todo para el espacio público, sería eh, un jardín de arte enorme que tendría un, un mucho tipo, bueno ahorita van a ver el tipo de vegetación, pero serían árboles eh, y suculentas y algunos arbustos y, y para que puedan estar todas las personas, que, que sea un área de estar y que sea pues para todas las personas de, de Tijuana que puedan ser bienvenidas. También, pues, como les habíamos mencionado, que no sea como que un edificio enorme que abarque todo el terreno, sino que sea como que toda una explanada y en medio el edificio. Y podemos ver los accesos peatonales, que serían esos tres. Después, si quieres, pasate al siguiente. Eh, aquí podemos ver algunos de las zonificaciones de cómo va a estar dividido el, el centro de arte, que serían cuatro... En cinco niveles, de hecho, planta baja y cuatro niveles. Y pues básicamente serían los espacios de arte en donde estaría este dividido pues los elevadores, el núcleo de escaleras y pues entre otros. También aquí tenemos el programa arquitectónico, que también está un poco amplio, pero pues en resúmenes, se, se divide en componente y en área, subcomponente, subcomponente y espacios. Después, en qué nivel va a estar cada área, qué actividades se van a realizar ahí el tipo de equipamiento y tipo de mobiliario y los metros cuadrados. Eh, algunos de los materiales que se buscaban era que fueran dura, duraderos y que fueran realmente de calidad, por lo tanto se optó por usar madera como el roble, acero, mármol y que hubiese una paleta de colores muy neutra. Aquí podemos ver el tipo de vegetación que vamos a usar. Podemos ver la paleta monocromática de colores, que son verdes, amarillos y morados. Y pues sería el uso existente de los árboles que están en el, en el predio. Después agregar árboles sauces y algunos romeros y lavandas, porque pues en Tijuana se reconoce que a veces hay diferentes, unos olores peculiares. Entonces pues sería que el, el predio tuviera eh, vegetación eh, como bueno más bien también que sea parte como del museo que sea como sensorial entonces que estén ahí que estén los olores de la lavanda de los romeros de los colores de las bugambilias y pues que sea un, un ambiente agradable para nosotros eh, fue importante sintetizar nuestros pensamientos en un concepto entonces se los vamos a leer textualmente se buscó formular criterios de diseño que definieran una respuesta a las necesidades vistas en el sitio. Se estableció un estilo, proporción, color y material que le dieran identidad, pertenencia, carácter y legibilidad al sitio. El proyecto está dirigido a los habitantes actuales de la zona y turistas que visiten la ciudad de Tijuana. El proyecto busca, el proyecto busca fomentar la actividad física, mental y visual del usuario por medio de estímulos visuales. Esta es nuestra planta de conjunto en la cual podemos ver nuestro primer nivel. Eh, lo que comentábamos eh, es que como tal el primer nivel se desea que sea un espacio bastante abierto para que tú puedas desplazarte de, de manera libre y que no esté lleno de un programa arquitectónico como tal y que tengas muchas cosas que ver a la vez, sino que sea un espacio que te brinde como paz y plenitud y libertad de poderte mover. Entonces eh, podemos ver nuestros tres primeros accesos para nuestro, hacia nuestro edificio y tenemos el área de cafetería como ya les hemos platicado, eh, aquí está un área de souvenirs que es, puedes llevar cualquier tipo de, de vendimia que tengan en el sitio, los baños eh, tanto como hombres para mujeres, la circulación en medio, una recepción en la parte central del edificio y en esta parte tenemos una bodega eh, y en, en, la parte superior de Aba, en la parte superior izquierda tenemos el área de, de cajeros en caso de que se requiera. Eh, bueno, aquí les platico lo que les estaba platicando y en nuestro primer nivel vamos a encontrar nuestra circulación que se repite en la parte eh, superior en la cual vamos a tener en, las parte, en la parte pegadas a los muros Nuestras exposiciones, ahorita eh, más adelante en un render van a ver cómo están posicionadas nuestras exposiciones, que de tal manera de donde tú estés parado puedas le leer la leyenda de lo que estás viendo y del otro lado eh, la visualización. En la parte central tenemos un área de exposición fija y en esta parte todo es flexible para que lo puedas meter en un almacén en dado caso de que tú quieras modificar la exposición. Nuestro segundo nivel se repite, solamente que la parte central no es fija, es flexible, para que tú lo puedas meter al almacén en cualquier momento que tú lo desees y puedas modificar el programa arquitectónico del segundo nivel. En nuestro tercer nivel nos vamos a encontrar con un balcón, donde puedes tener una visualización de Tijuana distinta. ¿A qué nos, a qué nos referimos con distinta? Que no es la típica visualización de que estamos en un... En lo alto de un edificio podemos ver los techos de la ciudad, sino que podamos tener una perspectiva distinta, que es como un medio, podemos decir, como a la par de, la, de las hojas de los árboles, en los cuales puedas ver a Tijuana de una manera mucho más distinta y poder percibir los olores y, lo, y las sensaciones, sensaciones de las que les hablaba Paula. En este tercer nivel vamos a contar con salones de cine, salón de pintura, salón de baile, un comedor eh, de mantenimiento, los baños, nuestras circulaciones, una cafetería, un salón de baile y un salón de canto. En estos lugares se pretende que sean lugares para rentar y que la comunidad o en dado caso de que la comunidad los necesite puedan ser gratuitos de, de alguna manera. En nuestro cuarto nivel contamos con toda el área que hace funcionar, es decir, como nuestro cerebro, lo que hace funcionar a nuestro edificio que es la oficina general, nuestra sala de juntas, contabilidad, administración, áreas de descanso y mantenimiento, nuestro baño, nuestras dos circulaciones, nuestra recepción, un coworking en el cual puedan interactuar los mismos trabajadores de este sitio y puedan retroalimentarse unos a otros, oficina de sistemas y una cafetería. En el centro podemos ver un este jardín vertical, en el cual las personas puedan ir como a sentarse por, deba, por debajo de, los, de la vegetación, etc. Este, eh, nuestro centro, bueno, Paula. Aquí podemos ver una visualización, una, una perspectiva aérea del centro de arte, como les comentábamos que será... El, el volumen en medio, ¿no? Entonces que te invite a entrar al lugar y que te invite a estar y estar ahí con la familia, o estar viendo la, las esculturas, estar en, la, en, en un área verde también, ¿no? Aquí hay otra perspectiva, podemos ver cómo se ve la ciudad de Tijuana. Eh, aquí también hay otra perspectiva ya como estando el, del volumen, que pues lo son los materiales de, de concreto, vidrio y, y acero, ¿no? Acá tenemos las salas de exposición. Okay. En, la, en la parte interior de nuestro edificio, estas son las salas que les comentábamos que se repiten en el 2 y en el 3. En estas son fijas las exposiciones que se encuentran aquí. Lo único que se modificaría sería lo que se está exponiendo. Les comentábamos que es, eh, bueno, aquí pueden ver los materiales que les, contaba. les comentábamos, que es el mármol, la madera, los colores que sean muy cálidos de una paleta este, de cálidos. Y este es el área de donde podemos leer la leyenda de lo que se está exponiendo de un costado y de la parte frontal, el arte que se está exponiendo. Eh, este, es un, este es algún otro render de lo que estamos viendo en, en el área administrativa. Esta es la área de administración, es un prototipo de lo que se pudiera ver en, la, en el área de, de oficinas. Tenemos el área de cafetería que como veían en nuestra planta solamente va a haber una barra en la cual se puedan llevar cosas frías, solamente como sándwiches, gelatinas, eso es lo que se pretende, no y un área de descanso donde puedan tomar su aperitivo. Y estas son nuestras biografías, de, bueno, algunas de nuestras biografías que consultamos para hacer nuestro, nuestro documento, y sería todo de nuestra parte. Muchas gracias, chicas. De nuevo, les reconozco el esfuerzo, el trabajo que hicieron. Eh, ahorita lo sintetizan en esta presentación corta, pero pues solamente nosotros sabemos todo lo que hubo detrás de esta presentación, ¿no? O sea, eh, bastante información. Fueron este, muy dedicadas y, y laboriosas para, para poder este, realizarla. Adelante, maestra Rosy. Muchas gracias, maestra. Eh, felicidades también a su equipo. Y eh, quisiera comentarles como preámbulo: como ya se había mencionado, nosotros durante el desarrollo de, los, de las tesinas tuvimos temas mucho, muy interesantes. Y se propuso que se trabajara en equipos de dos personas. Sin embargo, eh, tuve en el grupo tres personas trabajando en solitario. Una de las personas que trabajó en solitario es una de las que orgullosamente quedó seleccionada como trabajo de excelencia, que es la señorita cristian quien a continuación nos va a hacer la ponencia con una preocupación mucho muy interesante, dado que es un caso de estudio muy cercano a la Universidad Ibero Iberoamericana, que nos habla de la segregación socioespacial. Adelante, señorita Cris, por favor se le cede el uso de la voz. Hola, buenas noches a todos. Gracias, doctora, por la presentación. Y bueno, mi nombre es Cristian Esbo Guerrero. Hoy les expondré el tema de mi investigación desarrollada durante este semestre. Este tema llamado segregación socioespacial. Eh, la idea es, fue conceptualizar eh, una propuesta con un propósito de dar solución al fenómeno de segregación socioespacial presentado en la ciudad de Tijuana, Baja California. Quisiera comenzar citando a Jane Jacobs, quien fue una teórica urbanista, con la frase de las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para cada uno de sus habitantes, solo porque y solo cuando son creadas para todos. Quien en su libro, Muerte y Vida en las Grandes Ciudades, aborda aspectos que actúan y rigen de, en una ciudad, siendo este un eje importante para el desarrollo de mi, de mi investigación. Para comenzar ahora sí con la investigación, se hizo un análisis en la ciudad de Tijuana observando que existe una tendencia de desigualdad de distribución dentro de, de espacios en zonas de alta homogeneidad social interna, ocasionando una fuerte disparidad entre ellas, entendiéndose no solo en diferencias económicas, sino en jerarquías, generando ausencia y escasez relativa de mezclas socioeconómicas dentro de unidades habitacionales, eh, y ahí fue donde comencé a ligar el fenómeno de segregación y desigualdad. Para entender un poquito más el fenómeno de segregación socioespacial, se estudiaron distintos ejes y conceptos, como en el ámbito urbano se entiende como desigualdad a la distribución espacial, infraestructura, equipamientos, servicios de la ciudad, en donde habitan distintos grupos sociales, definidos sobre todo en términos de estratos sociales. Eh, una estructura socioespacial puede entenderse como la expresión física de diferencias sociales que tienden a provocar una gran división social residencial. Estudiando las vertientes que tiene este fenómeno, se desarrolló un diagrama analizando las prácticas de producción del espacio residencial que se dan a través de la demanda del mercado inmobiliario, el tipo de vivienda y las áreas a las que ésta eh, estará localizada de acuerdo al nivel socioeconómico de los hogares, eh, siendo producida y transformada por agentes, tanto privados como los desarrolladores eh, y, y también desarrolladores eh, públicos que operan a través de, del costo del suelo, produciendo viviendas de diferentes características y precios en función a los valores prevalecientes del suelo y en esta línea podemos eh, ver que los procesos de urbanización han sido determinados por otros y son producto de decisiones pasadas y de manifestaciones actuales de procesos económicos y políticos que se dan en la ciudad. Para esta investigación se utilizaron fuentes formales e informales. Eh, como fuentes formales se analizaron conferencias de prácticas de teóricos eh, y normas y como fuentes informales se utilizaron eh, eh, se estudiaron algunas tesis, se hicieron traducciones y, se y algunas síntesis. Eh, también estuve analizando algunos tabuladores de Inegi, CONAPO, Canadevi y SEDATU. Y bueno, para seguir estructurando mi documento. Eh, ok, es que estoy leyendo un texto. Ok, para seguir estructurando mi documento y darle mayor soporte a mi propuesta de conceptualización, también eh, se entrevistaron a agentes clave que, fueron, eh, que están involucrados en ejes multifac eh, multifactoriales con amplios conocimientos en temas de segregación, equipamientos urbanos, eh, equidad e inclusión social en Tijuana y en la zona fronteriza eh, del país. Eh, todos eh, los agentes claves que podemos ver en esta imagen tenemos a arquitectos, la mayoría son urbanistas, unos se, se enfocan en proyectos urbanos, otros son del sector privado y otros son del sector público. Ahora sí, entrando un poquito en el área de estudio, eh, una vez recopilada toda la información, opiniones y recomendaciones eh, de mis agentes clave, partí a proponer un área de estudio que cumpla con la mayoría de las características de segregación espacial. Aunque existen muchísimos lugares dentro de la ciudad en donde existe ese fenómeno, para temas escolares eh, nos situaremos en la delegación de Playas de Tijuana, específicamente en la colonia Lázaro Cárdenas y residencia de la cúspide. En el área de estudio eh, propuesto, tiene importancia gracias a la problemática de asentamientos humanos irregulares que tiene la colonia Lázaro Cárdenas, junto con la negligencia estructural y la falta de lineamientos de políticas públicas preventivas para la protección de inmuebles, invasiones a propiedad privada y efectos marcados de segregación residencial por parte del residencial acúspide, así como dinamismos que contrastan entre estas dos realidades. Después eh, comencé a desarrollar la hipótesis y esta fue que una vez definido el área de estudio, se planteó la hipótesis en donde se busca una posible solución analizando si el equipamiento urbano favorece a la construcción social del espacio entre la residencia de la cúspide y la colonia eh, Lázaro Cárdenas, para que así pudiera disminuir la segregación socioespacial. Para ello, estuve desarrollando una metodología en el cual se estuvieron examinando a la población económicamente activa, eh, conocer las condiciones del equipamiento existente en las dos zonas, eh, aplicar encuestas, identificar este, factores sociales y urbanos del equipamiento eh, dentro de la zona de estudio así como proponer estrategias de equipamiento urbano por medio de una guía de diseños eh, sociales comunitarios ahora con esta metodología comencé con la conceptualización para ello se analizaron eh, los equipamientos existentes entre estas dos colonias y pude identificar que, que es, hay dos escuelas que estas sirven como una, o espacios para ligar eh, estos dos, dos estratos, eh, y estos espacios se proponen que sean multifuncionales, recreativos, que ayudarían a unificar los distintos estratos sociales. Para ellos se encontraron, eh, como ya lo mencioné, los dos equipamientos, que una es una primaria y otra es eh, una secundaria, que el, la, la intención de esto de ubicarnos dentro de estos espacios es que ayude a mitigar esta parte de la segregación y al contrario, como que ligue estos dos estratos sociales. Para la idea de la conceptualización, eh, la idea es eh, crear una posible propuesta, que ésta nació, como ya lo mencioné, dada la segregación socioespacial y con la disparidad de equipamientos, eh, con servicios e imagen urbana que existen entre los residenciales y las colonias de bajos recursos que se encuentran aledaños hacia los nuevos proyectos. Para ello se propone priorizar elementos como hacer comunidad y conectividad entre ambos estratos, evitando la desintegración social, perjudicando a los grupos más vulnerables económicamente. Para ello, pues aquí podemos ver un diagrama en donde se, se desglosaron cuatro eh, pasos no. que no. considero pudieran funcionar para poder replicarlo en distintos puntos estratégicos de la ciudad en donde se analiza la situación actual de, de la zona de estudio, buscar áreas de oportunidad, eh, generar reconstrucción social del espacio y eh, identificar los espacios existentes que pueden ser multifuncionales. Y bueno, la idea es, como mencioné, buscar en la ciudad distintos puntos estratégicos en donde se puedan eh, desarrollar los puntos anteriores y poder mitigar lo que sería la segregación entonces, espacial para finalizar con la conclusión, eh, esta es ya de, de mi parte, eh, como conclusión se entiende que la ciudad es un ser que se transforma a distintas velocidades, que en la ciudad nacen nuevos fraccionamientos en pocos años y por otro lado con transformaciones a escala menor, pero igual de importantes. En Tijuana se dan estas variaciones que han ido fragmentando los espacios a petición de lo económico que ejerce el poder las acciones de agentes privados y públicos, quienes han transformado la expansión urbana y la administración pública que lo hace posible. Algunos fraccionamientos recibidos por los ciudadanos de manera positiva y la mayoría eh, no tanto eh, recibidos de manera positiva, provocando la segregación socioespacial Nuestra calidad de vida puede depender de barrios agregados o residenciales custodiados por murallas, alarmas seguridad privada. Y por eso debemos de volver a mirar el espacio público como el corazón de la vida, su diseño, su uso, su gestión y sus nuevas funciones post pandemia La densidad y la vida en comunidad están allí. Pienso que esta es la cura de la segregación socioespacial, la inseguridad y la violencia. Conocer al vecino, eh, conformar redes, conducir, perdón, deducir el entramado de las relaciones, mezclarnos entre los diferentes estratos sociales, Culturales, económicos y saludarnos y volver a reír en el espacio público. Y como recomendaciones, en general, la forma en la que se ha abordado el análisis y el estudio de la segregación socioespacial ha sido de manera descriptiva, centrado en variables socioeconómicas, culturales, religiosos de distintos estratos sociales. Con ello se permite identificar la segregación como un proceso de identificación social y espacial entre los distintos contextos estos ambientes sirven de espacio de la interrelación de los usuarios en donde se plantean condiciones de vida de diversas ante estas condiciones que responderán a reforzar las redes vecinales limitando su segregación con esta propuesta multifuncional a temporal en espacios estratégicos que liguen los dos estratos sociales permitiendo disminuir la percepción negativa de la segregación socioespacial en la zona de estudio para el uso constante entre vecinos que bien podrían identificarse de ciertas ciudades de México. La propuesta de conceptualización eh, queda para el análisis y el estudio de actualización de información para futuros proyectos en donde pudieran eh, identificarse eh, la segregación socioespacial que afecta al ciudadano poniendo en relieve las prácticas de prevención y reconstrucción social. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y muchas felicidades, Cris. Gracias. Se le reconoce su esfuerzo. Muchas gracias. Adelante, maestra Diana. Gracias. Así es, desde el momento en que se encuentran aquí, en este evento, es que se les está reconociendo ese, ese esfuerzo tan importante que tuvieron a lo largo de este semestre muy bien pues eh, pues nuestro último proyecto de este grupo eh, se trata de, de biblioteca eh, el tema es una actualización precisamente estos espacios que durante mucho tiempo han, han estado olvidados como otros muchos temas aquí en la ciudad de tijuana pero que realmente las siguientes alumnas han hecho una propuesta muy digna para la ciudad y que pues finalmente ya no la merecíamos. Una actualización de una biblioteca a la altura de una ciudad como Tijuana. Así es que pues adelante, chicas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Voy a permitirme compartir la pantalla para comenzar a, a presentar se ve Perfecto. Bueno muy buenas tardes mi compañera Erika Guzmán y su servidor Andrea Janeiro les vamos a presentar nuestro proyecto. como les mencionaba la profesora eh, nuestro proyecto está enfocado en espacios públicos enfocados a la educación. Más específicamente, nuestro proyecto se trata de la biblioteca pública como parte de una fundación integral. Y bueno, queremos comenzar con una frase que nos llamó mucho la atención, la cual dice ¿Qué tenemos sin las bibliotecas? No tenemos pasado y no tenemos futuro. Nos pareció muy interesante debido a que, es cierto, el acceso a la información es lo que nos hace Saber lo que ha con el paso del tiempo y nos ha permitido tomar una referencia para poder evolucionar, por lo que también esto es tomado en el presente para poder crear un futuro. Y bueno, para entrar un poco en contexto sobre la problemática en la que enfocamos nuestro proyecto, eh, bueno, Tijuana actualmente tiene un déficit muy grande en cuanto a espacio público dedicado a lo que es el desarrollo social y la cultura, esto ligado con lo que es la educación se carece de espacios dignos en los cuales las personas quieran ir, permanecer, disfrutar del sitio, al mismo tiempo que tienen acceso pues, a la información y al conocimiento. De acuerdo al PDU-CPT, una de las estrategias para poder mejorar la calidad de vida de nuestra población es impulsar espacios como lo son los de equipamiento. Dentro de esto pues entra lo que es la biblioteca. Y pues esto es importante debido a que, desgraciadamente, eh, el nivel de calidad educativa que tiene nuestro país actualmente pues, está en un nivel bajo, y el impulsar espacios como este nos permiten elevar esta calidad de tal manera que los conocimientos adquiridos puedan eh, llevarse a la aplicación en diferentes ramas como es lo económico, lo cultural y lo social. Bueno, para dar datos, el, el plan est estratégico metropolitano plantea este varios puntos críticos que se, se tienen en este diagnóstico, eh, los, los cuales, pues parte de, de, de los que nos enfocamos, pues fue el déficit del de espacio público y el equipamiento urbano dentro de un eje social, eh, que, que se ven escasos espacios com, comunitarios para la convivencia y para la in, integración social. Eh, como dato también, Tijuana cuenta con un déficit de 55 bibliotecas públicas, sin contar las 24 que ya existen, que ya se tienen, pero pues como sabemos las 24 que existen y, y que están distribuidas en, en las nueve... Delegaciones, pues hay veces que ni siquiera puedes pasar o que no están habilitadas para el, el buen uso de ellas. ¿no? Entonces, al, al no contar con este tipo de espacios, se limita a la, a la población ¿no? y se pueden tener re, repercusiones en su vida social, cultural, laboral, es, es económica e interpersonal. Parte de los objetivos que, que se pretenden dentro de esto, pues bueno, es el diseñar un centro donde las, las personas puedan me mejorar su calidad de vida, donde se, se entiende por calidad de, de vida a este tiempo que, es, que se invierte en, eh, pues en el des desarrollo cultural y social de cada persona. Eh, también propor proporcionar espacios aptos para la lectura y para la investigación, así como áreas de trabajo. El apoyar tanto a la autoenseñanza auto como a esta ed educación formal en todos sus niveles. El generar sentido de pertenencia a escala barrial. El impulsar a los habitantes del, del sitio a que se sigan desarrollando en sus actividades tanto educ educativas como culturales. El brindar a la, a la población servicios que, es, que se incluya la tecnología moderna, como estos materiales típicos y tradicionales que vemos en las bibliotecas. Y, pues bueno, el más importante que creemos que es el proveer la, las oportunidades de el desarrollo creativo personal. Y bueno, entonces ya vamos a pasar a lo que es nuestra propuesta de proyecto conceptual. Eh, bueno, este es nuestro predio seleccionado, eh, colinda con lo que es el tecnológico de Tijuana y la calle PASTEG, que es la principal que está localizada hacia la parte de arriba. Pasando a nuestro programa arquitectónico, lo dividimos en seis categorías que son las que consideramos eh, principales. Primero tenemos lo que es lo de empleados, que cuenta eh, dentro de esto las oficinas, los servicios informáticos el área general, que es pues, la de juntas, eh, el área de bibliotecarios, que son los que atienden pues, al público en general, la seguridad y la enfermería en caso de emergencias. Luego tenemos lo que son los servicios, como lo son bodegas, estacionamiento, las circulaciones, eh, los cuartos de instalaciones, eh, el espacio para usuarios y lo que es la recepción. Y luego nuestros cuatro bloques principales, que son primero el espacio de aprendizaje, en el que están los catálogos, eh, todo lo que viene siendo eh, la sección de libros tradicionales eh, en todas sus categorías. Y luego esta parte también tecnológica en la cual tenemos pues la biblioteca digital y las computadoras donde podemos encontrar otras herramientas que también sirvan para la investigación y el adquirir los conocimientos. También pues el área que viene siendo la infantil y los cubículos para poder trabajar. Luego tenemos los espacios de inspiración, los cuales eh, están dedicados más hacia eh, impartir conocimientos y esto mediante laboratorios y talleres, los cuales, por ejemplo, en nuestro proyecto eh, implementamos lo que es la música, multimedia, salas de debate de, para los libros, eh, idiomas, el club de lectura, el de fotografía digital, un, eh, bueno, multi, eh, usos múltiples. Y bueno, lo que es el área de gobierno en línea, que es el apoyo que puede dar la misma biblioteca para realizar diferentes trámites. Luego tenemos lo que son los espacios de actuación, en los cuales pues ya se demuestra lo que son estos conocimientos adquiridos, como lo son el auditorio y la sala de exposición, y luego los espacios de reunión que se dedican más como a la interacción de, de, pues, de todos los usuarios, que son los cubículos grupales, el espacio exterior, eh, una tienda, una cafetería y espacios dedicados a diferentes rangos de edades en los cuales puedan disfrutar. Ok, voy a seguir avanzando. Ok, bueno, estos, eh, estas clasificaciones fueron basadas en un mod modelo danés para lo, la creación del de espacio físico. Es, es, es, estos son los últimos cuatro, como los mencionó mi compañera, que pues nos, nos habla del de espacio de aprendizaje donde se adquieren los con, conocimientos y se toma esta es información, ahora si vaya, tanto para el aprendizaje autónomo como este, es, estos acervos este, generales y especializados. Los espacios de inspiración, que es donde la persona se inspira mediante el acceso a la, a la cultura y el ocio cultural. El espacio de reunión, que es un espacio de en encuentro y de comp compartir estas experiencias que se aprenden en los primeros dos ejes. Y el de actuación, que es donde ya los pueden transmitir. Entonces, pues basado en esto, hicimos nuestra matriz de relaciones, donde, bueno, aquí al principio vemos la relación que tiene el área de, de servicio, esta relación que se crea con los, los, los primeros dos ejes, el de aprendizaje y el de inspiración, y esta relación que se hace con el espacio de reunión y actuación. Eh, cabe mencionar que estos espacios eh, pues van, van con políticas un, un poco más privadas y más este más individuales y estos como lo mencioné, pues ya son como para compartir, eh, para ponerlos un poco más gráfico. Los servicios que están en el espacio de el aprendizaje y actuación están directamente relacionados y el espacio de reunión y de inspiración se, se, se conectan junto con, con estos dos, otros dos espacios y pues bueno, eh, los servicios en general pues son, son, son para los dos. Eh, aquí vemos un poquito más desglosado todos estos espacios, ¿no? El, el área de bibliotecarios, de los libros físicos, los cubículos, cómo se conectan en, entre sí. Eh, hay, hay aquí una cuestión, entre el espacio público y semipúblico. Eh, lo que hace la diferencia de el público y el semipúblico es que sí está al alcance de, de, de todos para que todos puedan acceder a ellos, pero en el semipúblico se tiene que seguir cier cierto tipo de regla y cierto tipo de, de, de conducta. Es por eso que ciertos servicios que presta la biblioteca pues, son de, de índole semipública. Y bueno, vamos a pasar a nuestra zona. Como les comentaba, eh, el predio está localizado eh, cerca de la calle pasteg y bueno, eh, tiene colindancia a otras dos calles, que es la Cuauhtémoczin y la avenida Castillo de Chapultepec. Eh, y bueno, eh, nuestro terreno cuenta con desniveles, entonces se puede decir que comenzamos a proyectar desde el nivel cero, en el cual pues tenemos lo que es el acceso con pues nuestra caseta de seguridad y en sí, en cuanto entras, tienes un hito que te sirve como referencia para saber en dónde estás ubicado, pero además, pues también eh, queremos que sea como algo que llame la atención del público. Y bueno, luego tenemos lo que es en sí nuestro primer nivel de lo que es la biblioteca, el edificio principal, en el cual, en cuanto tú entras, se encuentra la recepción. Hacia el lado izquierdo tenemos todo lo que es el área de empleados que se refiere a las oficinas, la sala de juntas y, bueno, más atrás como lo que son bodegas y las instalaciones. Y hacia el lado derecho eh, comenzamos eh, a tener la circulación, la seguridad que está céntrica para poder tener acceso a todo el edificio de manera mucho más fácil y, bueno, lo que son los laboratorios donde van a adquirir conocimientos los usuarios y los, los sanitarios. Eh, a un lado. Luego pasamos a lo que es nuestra segunda planta, en la cual en cuanto subes tienes eh, el acceso a lo que es la zona de bibliotecarios que te pueden apoyar. Y bueno, hacia el lado derecho tenemos la zona de libros físicos como tal, en la cual también está localizada la área especializada y la zona de trámites que les comentábamos. Eh, tenemos los sanitarios justo en medio y hacia el otro lado tenemos lo que es eh, el área tecnológica y a, anexo, eh, pues los servicios informáticos que son los encargados de dar el mantenimiento a todas estas máquinas y los cubículos eh, grupales. Dentro de la propuesta se está planteando que estos edificios, así como de cierta forma están conectados, eh, de acuerdo a las áreas, también esté conectado un edificio con otro por lo que estamos eh, planteando un puente de acceso que los conecte. Entonces pasaríamos a lo que es el segundo edificio, en los cuales en la planta baja tenemos planteado los espacios que son por edad e instalaciones. Y un tercer edificio en el cual solamente tenemos la tienda y la cafetería. Y bueno, ya en el segundo nivel de nuestro eh, segundo edificio tenemos lo que es el área de inspiración, en lo cual tenemos el auditorio y la sala de exposición. Cabe mencionar que eh, aquí donde está localizado el segundo edificio se alcanza un nivel 7, por lo que vimos viable también la conexión con este puente. Aquí tenemos eh, como un esquema eh, preliminar que propusimos para poder guiarnos un poco mejor lo anteriormente explicado. Para que también entren en contexto con, este, con nuestro predio, pues es, este tiene, como lo ven aquí en el diagrama, un, un talud o un, un, una elevación natural. Lo que pues hizo que, func que, que funcionara y que nos diera pues esta idea de la integración del de primer edificio donde se hacen actividades un poco más, más privadas a el segundo donde ya estarían exposición y de inspiración. Entonces, bueno, pues viendo todas las características, todo el diagnóstico, tuvimos seis, seis criterios principales de diseño. ¿Qué, ¿Qué y cómo queremos que sean? Pues bueno, queremos que sean estos espacios flexibles y adaptables, porque bueno, bien, ya sabemos que las, las bibliotecas eh, cambian con el paso de de los años, ¿no? Pues antes la, la esta información era de un libro y ahora es de el internet, ¿no? Es, es, no es para ver, para que se tenga un edificio eh, que, que, que sea, que se pueda adaptar a, a cualquier tiempo. Espacios a, al, al aire libre, pues bueno, esto siento que es básico, ¿no? Este, para, para cualquier espacio de recreación. La Inclusión y accesibilidad. Esto es en todo el, el predio, tanto para el acceso a él como, como para la información que se tenga, para los talleres, para los, los libros. Eh, como, les, como, como, como se comentaba en el programa, pues hay espacios que requieren cierta privacidad. Entonces, ¿cómo se va? ¿cómo se divide? en relación a las actividades que se haga a él, que va muy ligado con nuestro nuestro criterio 6, ¿no? que es la conexión entre estos edificios y pues bueno, el 5 también que nos dice los espacios amplios que, que, que generen comodidad dentro de, de nuestro predio. Entonces, pues bueno, ya pasando a el proyecto conceptual y las plantas. Tenemos el, la planta de conjunto, que son tres niveles, como lo comentó mi compañera Andrea, en el edificio 1, eh, donde se, se tiene todo el, el programa de nuestros primeros dos ejes. Eh, decidimos que sería mejor que tanto la cafetería como la tienda se pusieran dentro de un solo espacio para que todo pues estuviera junto, y dejar estos jardines, estas, estos espacios li, libres para, que, para, para alguna feria, para alguna exposición de, de arte, como lo tenemos en esta área, que es un jardín de exposiciones, y pues área verde, que eh, aquí se pretende que sea como el pabellón del saber, no sé, alguna feria de libro, o al, algún evento cult cultural que se tenga, tanto como nacional como internacional. Nos vamos ya para la planta baja. Eh, como les comentábamos y cre creamos este tipo de espacios flexibles, y como lo ha, se, se va a ver un poco más adelante, eh, todos los taludes tienen función de, de banca, eh, y pues de muro de contención. Aquí vemos en la planta 1 pues el área de lectura infantil, esta es la planta de acceso donde está la recepción, los bibliotecarios, todos los laboratorios, las las bodegas, los servicios, las oficinas y seg seguridad y e enfermería. También cont contamos con una bahía y el estacionamiento es subterráneo. Y también se cuenta con estacionamiento en la parte de arriba para, para camiones um, escolares y camionetas tipo van. En un nivel, eh, en el primer ni nivel, eh, te tenemos el acervo general, los servicios tecnológicos, los cubículos grupales y este puente que hace la conexión entre el edificio 1 y el 2, haciendo también esta conexión y esta unión con, con todos los ejes que tenemos, con todos estos espacios ya comentados, donde nos encontramos con la sala de exposición y el auditorio. Y un nivel 3 que ya tiene un acervo especial que ya no se conecta con las otras actividades donde se requiere multitud y que se tienen los cubículos individuales y también en la planta nivel 2 del edificio 2, está la cafetería y la tienda con una terraza. Para la materialidad y para nuestras paletas de colores, pues queríamos materiales que fueran, eh, que, nos, que no fueran tan, tan llamativos, al igual que una paleta de color que no fuera Tan, tan, tan llamativa y por eso se, se escogieron estos colores este, neutros. Se, se escogió la, la madera, el, el vidrio, el concreto aparente, el acero, la pintura en tonos cálidos, la alfombra y esta paleta de color que se ve del lado derecho, donde cada, cada, cada color sería como un resalte de en distintas zonas, donde pues se evoca cada color que que a concentrarse, que a la tran tranquilidad y así como de pequeños enfoques de, de esto, no, para captar la atención de niños, de los adultos y pues de, de todo público. Y bueno, también planteamos la vegetación para lo que es el área exterior. Nuestra paleta principal de colores, además del verde que aporta en sí pues cualquier tipo de vegetación, también son toques de color tanto en rosa como blanco y amarillo. El amarillo principalmente en lo que son los árboles, como vemos en la primera imagen, y bueno, algunas flores, como lo vemos del lado derecho. Y bueno, en sí eh, tenemos una combinación de diferentes alturas de acuerdo a la vegetación. Tenemos árboles, tenemos arbustos, tenemos flores y tenemos lo que son suculentas. Y todos estos eh, son... Eh, de la región, por lo cual eh, pues se adaptan muy bien en cuanto a la propuesta, además de que requieren pocos cuidados y bueno, esta es nuestra volumetría en cuanto a... eh, aquí está visto un poco en planta lo que les explicaba mi compañera aquí podemos ver como un poco los diferentes niveles con los que juegan nuestros edificios y bueno, las calles con las que colindan Aquí tenemos otra visualización, podemos ver que en el talud eh, tenemos una especie de escalones que son los que están diseñados tanto para eh, muro de contención como para su utilización eh, en eventos o lo que sea, como bancas. Y bueno, en el fondo también tenemos un talud, el cual eh, previene del de edificio bueno, que nos colinda, que es el tecnológico. Aquí tenemos otra vista desde la calle principal que atraviesa. Y bueno, aquí otra vista más. Aquí vamos a pasar a lo que son vistas interiores. Tenemos eh, una vista exterior hacia lo que es el espacio de inspiración y reunión. Aquí tenemos el edificio y pues podemos ver cómo eh, pues está la gente y podemos utilizar el espacio para... Tanto poner mobiliario, como comentaba mi compañera, para eventos. Aquí un ejemplo de lo que es vista interior sobre uno de los laboratorios o talleres, eh, en este caso el de música. Y aquí una vista interior, interior perdón, del acervo general. Eh, esto es una vista un poco más eh, de tarde. Podemos ver cómo también al implementar el vidrio de esta forma, eh, podemos aprovechar la luz y jugar un poco con ella. Y bueno, aquí está nuestra bibliografía, la cual eh, estuvimos investigando para poder desarrollar todo esto. Y sería todo de nuestra parte. Gracias. Gracias a ustedes. Chicas, magnífico trabajo. maestra Rosy. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues, muy interesante tema, muy interesante también la manera de abordarlo. Vamos a pasar a uno de nuestros equipos, el, el último de los equipos participantes del de grupo B. Eh, es un tema que realmente no se ha explotado mucho, la arquitectura sensorial. Es un tema que las palabras clave nos van a sacudir, puesto que la palabra clave es arquitectura, la muerte y las emociones, el duelo. Adelante, por favor, equipo de Rosalinda y Valeria. Hola, muy buenas ya tardes, noches. Eh, compañeros, profesores, todo el público que nos acompaña, mi nombre es Rosalinda Saldaña Luna. Ay, perdón, y mi nombre es Valeria García Ruiz. Pues somos estudiantes de arquitectura y les vamos a presentar nuestra tesina con el nombre de diseño de espacios sensoriales aplicados en los usuarios vulnerables y el desgaste profesional en los servicios médicos forenses en la ciudad de Tijuana, Baja California. Bueno, vamos a empezar con nuestro problema de investigación. En este caso fue la problemática que existe actualmente en la ciudad de Tijuana, Baja California, dentro de la institución de semefo y no solamente dentro de Tijuana, sino que también eh, podemos ver dentro de la investigación toda esta crisis forense eh, que se está llevando en México, eh, ya establecida dentro de algunos periódicos nacionales como Milenio. Dentro de esta problemática, nosotras como arquitectas decidimos especializarnos en cómo es la institución materialmente. En este caso, pues cumple una funcionalidad y es muy funcional la arquitectura y está bien. Y la comparamos con los hospitales dentro de México, cómo es que se ha hecho la arquitectura. Siendo que también esta es funcional, pero entre los años 1943, entre 1951... Esta problemática pues era evidente, y no tanto como una problemática, sino que los arquitectos decidieron darle un enfoque más multidisciplinar y artístico, así es que empezaron a jugar con la arquitectura y hacerla más emocional, que es cuando nace la arquitectura emocional en México. En este caso, nosotras queremos, lo, o lo que hicimos fue adquirir esto emocional, pero también jugar un poco más con lo sensorial, que es algo que se está teniendo como el auge hoy en día dándole un elemento, trayéndonos elementos arquitectónicos para hacerlos sensoriales y así poder tener más percepciones, emociones y también jugar con la memoria del usuario. Eh, como parte del problema de investigación, los objetivos planteados fueron demostrar que existe una problemática social y cómo se puede mejorar con una perspectiva humana, relacionar el, disciplinas que se enriquezcan una a la otra donde el beneficio influye en el usuario y evaluar si las técnicas de diseño utilizadas en base a los estímulos sensoriales tendrán el efecto esperado. Y el tema fue pues, la arquitectura emocional, la medicina forense y la tanatología y el, subken, el subtena, el, que es parte también de la propuesta final, son los espacios de contención y el diseño sensorial. Para nuestra fundamentación teórica, cabe mencionar que esas son las más importantes, ya que dentro de todas son alrededor de 32 fuentes. Lo, el primer enfoque más importante fue el enfoque sensorial. En este caso, obtuvimos al autor Alberto Saldarria Garroa, con la obra de la arquitectura como experiencia, espacio, cuerpo y sensibilidad. Y también a Claudia zuler Cornejo, con su escrito, la arquitectura sensorial de Frías Covedo. Después tuvimos a otros dos autores también importantes, pero no con el, la importancia de estos dos que les acabo de decir, que es Calvillo Amparo con Luz y Emociones, y a Luis Suárez con Arquitectura, el diseño en una experiencia. Como segundo enfoque tenemos la parte del diseño, así como la utilización de la, de la psicología en los espacios, con el primer autor que es Nancy Lota José, con forma de comunicación de la arquitectura, así como por métodos experimentales con Das Sena, con el efecto de los ornamentos curulíneos y rectos en el espacio y eh, de manera de apoyo multidisciplinar con revistas y artículos de psicología y la influencia de los espacios, tal cual así como Haru Cristel con psicología del espacio, cómo impactan los interiores en nuestro comportamiento y e investigaciones como de parte de Devlin, Donovan Nikolov como la, lo que son las impresiones de un espacio para, para una persona. Y ya como continuación de la fundamentación teórica, se entrevistaron a tres profesionistas de diferentes áreas que están involucradas de manera directa e indirectamente con lo que es la institución de SEMEFO y la medicina forense, introduciendo así como, esclareciendo más que nada la problemática presente en la institución. El primer entrevistado fue Daniel Aragón González Leiva un licenciado en criminalística, donde se obtuvo que en todo momento se debe tratar de manera profesional y ética, esto independientemente de si se encuentra con vida o no, y así como los involucrados, como son las familias. Eh, de, man, de segunda entrevista tenemos a un ex administrador de SMF Tijuana, donde se obtuvo que la problemática surge de problemas administrativos y también de logística, y no, no solamente de la falta de espacio y de equipo, y también la falta de preparación académica y multidisciplinar al personal. La tercera entrevista fue a la doctora Bertalicia Garza, que es tanatóloga, y de ella se obtuvo que el usuario se encuentra en un estado vulnerable en el que no tiene la capacidad de procesar lo que está ocurriendo y el personal no está capacitado de la manera humanamente correcta. Entonces, con esas conclusiones y dentro de nuestra disciplina, lo que decidimos es concluir con tener un espacio donde se pueda brindar atención para la contención emocional al usuario pero también así un espacio de descarga emocional para el personal y así poder brindar un enfoque más humano. Por lo que analizando la información obtenida a manera de hipótesis, se planteó si es necesaria la creación de un espacio desde el punto de vista de la arquitectura emocional y sensorial para la institución de los servicios médicos forenses, con la intención de contención emocional para el usuario y la descarga emocional para el mismo profesional. Y dentro de esta misma fundamentación teórica, nuestros objetivos específicos son identificar qué elementos de la arquitectura emocional van a ser útiles en el aporte. También especificar qué beneficios anímicos tendrá la solución propuesta. Y por último, categorizar los elementos que tengan un efecto restaurador para ser utilizados como un manifiesto y que se pueda tener una base y se pueda utilizar en otros espacios. Entonces... Lo que se hizo fue este diseño de un espacio de contención o espacios contemplativos que tengan la contención emocional o, el o para el desgaste dentro de una población, en este caso Tijuana, que el tamaño de la población es 1.922.523 habitantes y un tipo de muestreo en población general y personas relacionadas al tema. Los instrumentos fueron las entrevistas a expertos y también las muestras y el procedimiento que se llevó a cabo es un análisis documental y un método experimental. Este método experimental constó de tres muestras, que son las que están viendo ahorita. En este caso se utilizaron, clasificamos los elementos arquitectónicos en elementos activos. Los elementos activos son los que tienen más efectos y que son muy notorios en los usuarios, que tienen una jerarquía, que también tienen una, hacen que el usuario se distraiga y también generan un contraste. Y también tenemos los elementos arquitectónicos pasivos. Estos son los que generan estímulos, pero no tienen una gran jerarquía dentro del espacio o también para el mismo, el mismo usuario. Entonces, estas, tre, estas tres muestras se, se realizaron en renders y se utilizaron con realidad virtual y se entrevistó a 34 personas consideradas como población en general o también especialistas como psicólogos, arquitectos, diseñadores, tanatólogos criminalistas o ex administradores de semefo para que nos dieran su opinión respecto a lo que están mirando, además de tener como esta perspectiva visual del espacio con la realidad virtual, se utilizó sonidos y también aromaterapia. Como se puede apreciar, aquí está la muestra 1, en donde los elementos activos uh, que se presentaron es la vegetación, tanto reales como a manera de representación para incitar a la relajación, el uso de texturas medias naturales para, para no perder la jerarquía de la celosía, que es a base de bloc, y los ornamentos que vinieron en, este, en este modelo, pero la combinación de lo lineal y lo curvo, esto también para tener como una diferencia con los demás modelos. En los elementos pasivos, se, pues consideramos eh, las paletas cálidas por ser más relajantes pero en, esta, en este modelo se optó por el uso del color azul en tonalidades bajas para atraer paz y calma, y calma pues, al usuario y juegos de luz y sombra para dinámicas de percepción también a, a, a la misma persona que está utilizando el espacio eh, a, a la, a, en, en la gráfica derecha se puede apreciar como los resultados obtenidos que a pesar de ser buenos en, su, en la mayoría de los casos, eh, no logró resultados excelentes como para tener estas sensaciones de, de calma y seguridad al, al mismo usuario. Y dentro de la muestra 2 tenemos elementos activos como la vegetación, en este caso en una paleta vegetal floral con características también para que relajen tenemos texturas muy suaves debido a que el principio de diseño en este caso fue que los elementos fueran muy lineales. Entonces, para contrarrestar estas eh, líneas muy rectas, se utilizaban esas texturas suaves para hacer un equilibrio. Otro de los elementos activos fue el uso de un muro llorón, en donde se está pues, utilizando agua. Eh, y dentro también de este espacio, se utilizó la percepción, en este caso, el principio de proximidad. Y. Relacionado a el agua, se, también se utilizó un elemento pasivo que es el sonido, en este caso pues del mismo Muro Llorón, y también los colores en tonalidades cálidas y ocres. Eh, este espacio tuvo muy buena este, aceptación por las personas que estuvieron entrevistadas, ya que solamente una persona la calificó como insuficiente y 11 personas como excelente. Y ya por último en la muestra 3, en esta, esta muestra se tiene como experiencia emocional la conexión con la naturaleza con el propósito de relajarse más rápido, um, disminuir la fatiga mental, la recuperación del estrés y menos hostilidad y ansiedad pues, por parte de los, de los mismos trabajadores, ¿no? con ayuda de vegetación colgante. Y a uh, manera de textura se utilizó la madera en tonalidad natural, iluminación indirecta y el uso de ornamentos inmobiliarios fueron mayormente curvilíneos, así como elementos pasivos que fueron, en este caso, la, se, se contempló una paleta de colores cálidos, así como sonidos introducidos de la naturaleza para estimular el sentido auditivo y esencias naturales como la mente de limón. Y en este caso, esta muestra fue la que mayor éxito tuvo de las tres, que a pesar de también tener como um, elementos que fueron como muy controversiales, como lo que es la vegetación, que fue también de mucho agrado, pero en unos casos a pesar de ello fue de que la localización en el techo fue lo, como, como el único problema que había. Entonces era como contemplar la vegetación, pero localizada en otros lugares, pero este fue como que el que mayor éxito tuvo entre las tres muestras para la población. Y a manera de conclusión con lo investigado, así como las entrevistas realizadas, fue contemplar vistas hacia otro elemento, como jardines privados o naturaleza. Esto pues para también brindar privacidad a la misma persona. Considerar iluminación tenue e indirecta para no enfocar al usuario, ya que cuando se encuentra de una manera muy vulnerable, este no quiere ser como el centro de atención y tener como una luz directa hace que tengan esa sensación. Colocar texturas y materiales que reflejen elementos naturales, esto para brindar confort y comodidad. Aromaterapia como estimulante, siendo la, man, la banda el más relajante y reconfortante de los planteados en las muestras. Uso del sonido como estímulo positivo y con más éxito cuando el sonido se encontraba de manera presente. Eh, ornamentos muy influyentes, a pesar de que ah, en las primeras encuestas no consideraban que tuvieran relevancia en un espacio. Y los elementos que se consideraron también como que forman parte para estimular los sentidos complementarios a estos eran las texturas, dimensiones, temperatura, agua y vista. Y para las recomendaciones de, para nuestro proyecto es que la continu, continuación o finalización de este mismo se puede definir en una normativa que establezca fundamentos de diseño con elementos arquitectónicos ya vistos o algunos otros y con especificaciones que sirvan como base. Además, que un aporte del proyecto a una escala más multidisciplinar es que se recomienda que una, un, una de esas propuestas de esos espacios de contención o desgaste dentro de una institución como SEMEFO también sea acompañado con consulta tanatológica o algunas otras áreas y disciplinas que tengan relación con las humanidades. Y por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Excelente trabajo. Señoritas, muchas gracias. Maestra Diana, se les da el uso de la voz. Pues, um, no sé, invitarlos como lo hice al principio para ver si tienen alguna pregunta, al, alguna participación de parte del, del público ahorita que está aquí acompañándonos a los equipos que ahora, ahora han hecho su, su presentación final que creo que la mayoría pues ya están, ya están egresadas, como quien dice, porque en este momento eh, culminan precisamente con esta exposición de sus proyectos finales. Bueno, pues al parecer no nos resta más que agradecerles, eh, reiterar las felicitaciones. Fue muy enriquecedor enriquecedor el haber compartido las ponencias entre los dos grupos. Maestra Diana, porque realmente todos los temas resultaron interesantes y todos aprendimos de todos. Así que muchísimas gracias y pues mucho éxito a todos los ponentes. Efectivamente, muchas gracias a todos por la atención que tuvieron a estas exposiciones y realmente pues reiterarles esa felicitación de nuevo a las alumnas y precisamente no sé si se habían dado cuenta pero todas alumnas no así, así es. es que arrasé el género así es así es sin querer este predominó no fue no fue planeado así es Gracias. muchas gracias evidentemente maestra suri adelante Muchísimas gracias. Pues definitivamente creo que estos seis trabajos que fueron presentados el día de hoy eh, nos, nos dejan mucho, mucho enriquecimiento y yo quisiera verdaderamente externar el crecimiento que han tenido todas. Eh, las hemos visto crecer desde que ingresaron a nuestra institución para ser arquitectas y prácticamente el día de hoy están culminando su carrera. Esta carrera que han ido for, formando y forjando y de verdad eh, he sido testigo de cómo ustedes han ido avanzando y cada vez que van avanzando van teniendo eh, el grado de dificultad más alto, ¿no? Y creo que han terminado y culminado excelentemente bien con estos trabajos que nos acaban de presentar, que sin duda alguna aunque todos tienen una una connotación diferente, que es lo que me me gustó mucho, es muy diversa la la temática y puedo puedo visualizar que también va muy acorde a las personalidades de ustedes, eh, conociendo la trayectoria que han tenido. Yo estoy segura que este proyecto que ustedes están ahorita presentando, que acaban de presentar, les va a servir para que ustedes no dejen de seguir indagando, investigando, porque realmente esto apenas empieza, ¿no? Ahorita ustedes acaban de hacer una defensa de su tesina eh, a nivel académico y ojalá y, y esto les, les abra eh, la inquietud de poder seguir trabajándolo, eh, porque de verdad es, son fantásticos los, los proyectos que acaban de presentar, todos con una muy buena justificación eh, y bastante bien elaborados y creo que muy atinadamente de acuerdo también a las necesidades que tiene Tijuana. Desde todas las perspectivas que lo presentaron, eh, muestran lo, lo, lo importante que, que ustedes han indagado, investigado y pues la resultante, ¿no? Estos proyectos que ustedes han, han presentado. Así que. De verdad, yo les invito a todos a que les demos un fuerte aplauso virtual a quienes están aquí presentes. Y bueno, por ahí también vemos que eh, quienes están siguiéndonos por las redes sociales también manifiestan sus felicitaciones. Por ahí están dándoles like y, y sobre todo felicitando por los trabajos que están realizando. Así que muchísimas felicidades y por supuesto... Definitivamente un, un gran agradecimiento para las maestras Diana Nieto y para la maestra Rosa Guillén, quienes pues a través de todo este semestre estuvieron de la mano con ellas, eh, me han comentado, se han desvelado leyendo los trabajos, estando revisándolas y pues llevándolas bajo toda esta metodología no que es tan necesaria y e importante para Ibero el poder. Eh, Hacer investigación no solamente es proyectar y diseñar, sino tener un sustento bajo una investigación. Así que enhorabuena, muchísimas felicidades, Diana, muchísimas felicidades, Rosy, por, por estos excelentes trabajos que, que nos han presentado el día de hoy. Así que no sé si... Eh, ¿Las estudiantes tengan algo, algún comentario que quieran comentar o externar ahora que es su último trabajo a presentar? ¿Algo que quieran comentar? Anílense, mm, pues, pues, chicas. Eh, yo nada más agradecer a la maestra por, por todo su apoyo y por guiarnos en el tema. La verdad fue una, una materia muy padre y... Y la, nosotros elegimos un tema como de nuestro que además de ser un problema también como que nos interesaba mucho, ¿no? Entonces a lo largo del semestre fue, fue algo muy padre de ir descubriendo y, y pues nada, muchas gracias. Excelente, pues bueno, pues ahí está la felicitación para todas. Eh, ahora coincidió que somos puras mujeres. Eh, felicidades, eh, ustedes están ya a un paso de ser arquitectas, prácticamente ya con esto culminan y eh, próximamente ya estarán en su ceremonia de egreso y pues enhorabuena por esta gran defensa de tesis que han tenido el día de hoy. Muchísimas felicidades a, a todas y a quienes nos acompañan también. Muchísimas gracias por acompañarnos.